Y tenemos en línea a un político que a mí me interesa mucho, lo tenemos a, a Ricardo López Murphy. ¿Cómo va Ricardo? Bienvenido, gracias por estar ahí. Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ricardo, a ver, <ríe> me causa gracia esto, ¿no? Porque uno cuando habla de un político, y a veces habla bien de un político, enseguida saltan aquellos que dicen, ah, claro, porque te paga, porque recibí sobres. ¿Usted a mí me paga, me da un sobre, algo? ¿Tiene alguna relación nunca con Nunca en mí? la vida le di a nadie. Exactamente, lo sé. Lo sé. Eh, tampoco para no hacer excesivo de eso, tampoco tuve la plata para hacer. Está No lo haría por virtud, pero además no tuve los recursos. Yo, cuando alguno me pregunta, me dice, ¿pero por, por qué este, hablas bien de Ricardo? Le digo, qué sé yo, me, me interesa lo que dice, a veces estoy de acuerdo, a veces no, pero hay algo que me llama la atención de Ricardo López Murphy. Usted sabe que en, en estos momentos hay, hay mucho zaraza en la calle, por ejemplo, cuando se habla de, de derechas y de izquierdas, ¿no? Se supone que el, el político de izquierda es el político que está con la gente, que está en la calle, no que está allí en la, en la re, supuesta revolución. Y yo que camino la calle y estoy de un lado para el otro, yo no los encuentro. Uh -huh. Y da la casualidad que yo a Ricardo López Murphy me lo cruzo en una esquina, le digo hola, a don Ricardo, cruzando una calle, subiendo un colectivo, me lo he cruzado a usted en el subte. <risa> Me lo cruzo miro alrededor suya a ver si tiene seguridad y no la tiene insisto usted a mí no me paga para que yo esté diciendo todo esto no, no tenemos claro, ninguna no es relación la verdad, <ríe> es la, verdad. la verdad conmigo claro. yo voy a estar espero claro. diciendo la verdad claro. al, al revés mire ningún gobierno de izquierda usted ve a los dirigentes sin una inmensa custodia hacer claro. que sea janel en Cuba hacer que sea claro. dictador ortega hacer que sea maduro son todos una oligarquía feroz, parasitaria, gangsteril No es verdad eso de la izquierda. Son Entonces, todos, en general, en general han sido todos grandes sinvergüenza, Pero mire, Yo, a ver... Lo he visto trabajando pero haciendo... alguna vez como funcionario de organismos internacionales. A mí me impresionaba el nivel de vida de las oligarquías de los países colectivistas Claro. Y la pobreza de la gente, ¿no? Sin duda, sin duda. Para, para poner que hay excepciones, el único caso donde yo vi un nivel de vida austero, como los pobres, fue en Hanoi con Ho Chi Minh. En los otros lugares siempre los vi viviendo como... Bueno, Fidel Castro es escandaloso. Es escandaloso, sí, en Cuba es escandaloso. Para hacer, sí, sí, escandaloso. Tenía un acuario para hacer a su marina. Era un bandido extremo. Una locura. Eh, pero vuelvo a esto de, por ejemplo, usted, yo sé, no, no vamos a decir dónde, pero eh, usted vive cerca de Cristina. Yo a usted lo veo comprar en la panadería de la cuadra. Sí. A Cristina no. no. Es verdad. <risa> no, es verdad. Capaz que está nada, dieta. Nada, capaz que está lo, lo lo, a veces lo, se toma un cafecito no, ahí digo, en la esquina. Digo, también, Cristina no. También hay que entender <risa> eso. Mi mujer trabaja muchas sola y en general las compras las hago yo, es verdad es verdad, no, no. además somos dos ya es que no compramos sí, tantas cosas pero yo voy a la verdurería, yo voy a la carnicería yo, yo hago eso claro, sabes? pero eso le da contacto social porque veo que a veces el Congreso hace que yo veo que muchos legisladores están como en otro canal digo, para estar en el, en el no es para estar en contacto con la realidad hay que estar en, en el supermercado Tomarse colectivo, hablar con la gente Digo, así no, ¿cómo entendemos verdad. lo que y, está pasando? Y es verdad que ahí usted usted sabe Que siempre pasan cosas graciosas Claro, ¿sabes? claro, claro A veces gente que también se Y me discute Por ejemplo Yo había explicado por qué la calle Y Macron habían cambiado Los regímenes previsionales Y había gente que me decía Yo no estoy de acuerdo con eso Bueno, le expliqué que el envejecimiento En Uruguay, en Francia Inglaterra, en Alemania en Italia, en España en todos esos países había llevado a tener que rehacer los regímenes tradicionales. a ningún político le gusta hablar de que hay que hacer más esfuerzo pero a veces no hay más remedio usted cree que Marlón es tonto, la calle es tonto claro. el alemán es tonto no, no son tontos tienen que enfrentar los problemas que tienen. Sí. Y, y, a ver, los problemas que tienen a veces, los grandes problemas, porque tener 50% de pobreza, de la macroeconomía es un desastre y usted es un especialista en temas económicos, pero digo, a veces cuestiones cotidianas, no usted pretende ser o está en la carrera de ser jefe de gobierno porteño. Yo lo he escuchado hablar de cuestiones que tienen que ver con el día a día, por ejemplo, a veces son menores y no tan menores, el tema de los corsos en la ciudad de Buenos Aires, los porteños no lo queremos. No es que no queramos los corsos, queremos un corsódromo en un lugar bien armado, no que nos corten durante febrero la posibilidad de movernos tranquilamente. Usted, usted ha dicho hay que terminar con esa subsecretaría donde hay, donde ponemos plata de que no hay para subsidiar a, a, a punteros políticos que encima cantan la marcha peronista cada vez que hacen una murga es, es casi sí, ridículo más allá de las <risas> expresiones políticas <risas> sí. nosotros tenemos que entender que somos pobres y no tenemos que demostrar eh, es decir, cuando uno tiene recursos eh, tiene menos espacio para hacer estupideces claro, y a exacto. mí me parece que eh, esas son estupideces cosas que el Estado no tiene obligación de hacer y si sí tiene obligación, por ejemplo, de reforzar la doble escolaridad en los barrios marginales, esa es una tarea primordial, decisiva, que revierte a largo plazo la situación del país. No no estar farreando, sino reforzando la doble escolaridad sí. en los barrios marginales. Pero pues, I, I que hay, hay, hay, hay un viento de cola en cuanto a la farra, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó estar, no es, no es capital federal, pero de todas maneras estamos muy cerca, lo que está pasando en el barrio Las Antenas, ¿no? Donde hay un grupo de mujeres desesperadas que están desesperadamente gritando: No queremos que entre Chaquichan, la droga, pues no queremos que nuestros hijos le queme la cabeza. Necesitamos que nos protejan. Bueno, ya pasó una semana, están cada vez peor. Chan ya está ahí adentro y uno dice: eh, El Estado no está. ¿Y dónde está bueno, el Estado? Ahí está tiene, haciendo ahí festivales. ¿Tiene, un punto, ahí tiene festivales? Ahí tiene un música. Punto, bueno. Ahí tiene un punto, la batalla contra la droga es una batalla que usted la tiene que enfrentar y me va a dar pie a otro tema muy importante. Uh -huh. La tiene que enfrentar con la represión de los grupos ganceriles que eso es una tarea de la inteligencia y de las fuerzas uh -huh. policiales, pero la tiene que enfrentar por el lado de la demanda, tiene que convencer a los jóvenes, a las uh -huh. familias, que eso le hace un enorme daño. Es como con el tabaquismo, Argentina se niega a implementar procedimientos como el vapeo hay distintos procedimientos en el mundo para bajar el consumo de, de cigarrillos que es muy nocivo el presidente de Filipe Móvil Internacional se quejó el otro día de las trabas que pone el gobierno argentino en el Ministerio de Salud a los procedimientos antitabaquistas que obviamente eh, son este tipo de de alternativa uh -huh. fíjese a dónde hemos llegado somos fruto de la queja pública por la imprudencia de nuestro Ministerio de Salud y la, la idea de que sigamos fumando veo, todas esas cosas son muy perversas uh -huh. la verdadera batalla contra la droga no la va a ganar pues, los militares y la policía la va a ganar en la cabeza de los adolescentes en la cabeza de los chicos en la responsabilidad de las familias y eso es explicarles con mucho cuidado que la droga enferma, la droga hace un daño en la digamos en la anatomía, claro, claro. en la fisiología de los seres humanos como lo hace el tabaco, entonces o como lo hace el alcoholismo, si usted logra generar en la sociedad eso que usted muy inteligentemente mencionaba la resistencia de las familias a, a ser poseídos por estos grupos. Que le vamos a dar un salto cualitativo extraordinario como ciudad, otra que la civilización claro. de San Pero no las podemos dejar solas. Yo lo que noto que estas mujeres, Ricardo, están solas, desesperadas. Usted la, las escuchara, yo bueno, ayer, alguien, ayer me lloraban. Mi, mi explicación, claro. mi explicación debería crear en la conciencia colectiva eh, esta reacción yo claro, todos los totalmente. días usted sabe que me dicen el profesor eso es gracioso porque dice que yo me la paso explicando en los congresos en todos lados pero es verdad pero me la paso explicando porque tenemos problemas muy serios por ejemplo en nuestro sistema monetario no estamos comiendo los encajes en dólares uh -huh. y eso es muy peligroso es como si yo en un Warrant le dejo los eh, le digo que en el campo se le dejan a los corredores eh, la cosecha, en el, digamos, en los hilos, para que lo guarde para que lo almacenen. Fíjese que usted fuera a corredor y me vendiera el chivo que yo le di. Y me dijeron, me financié con eso, cuando me recupere te lo devuelvo. Claro. Es decir, me venden el almacenaje, es como si las aerolíneas vendieran su balica Después la recuperamos. Claro. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Claro. Es así. Ricardo, cómo le va, Rol Vázquez, lo saluda, es un placer ¿Cómo Usted va sabe, muy bien, usted sabe, bueno, podríamos hablar seguramente Luego tomaremos un ratito para lo que es política nacional Pero me interesa mucho que me hable de la ciudad, de su idea de ciudad Porque últimamente hemos tenido situaciones que tienen que ver con el disparate, digo yo eh, hemos estado muchísimo tiempo discutiendo eh, o, o, o tratando de que los autos no invadan la ciudad y salió el subte Metrocleta, seguramente se acuerda, se ha fomentado muchísimo el uso de la bicicleta y ahora, digo yo absolutamente demagógicamente, eh, la RETA nos plantea que podemos estacionar casi en cualquier lado. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas? Bueno, ahí, hacen al ahí, día tiene, al día? ahí tiene, yo tengo un programa sí. integral de obras públicas para arreglar estos problemas. La obra central que Corona, es terminar Facultad de Derecho Retiro para uh -huh. tener dos vías circulares de sur, una uh -huh. sobre 9 de julio y la uh -huh. otra sobre Avenida Pura. Con eso eh, mejoraríamos mucho el funcionamiento de nuestro sistema de porque completaríamos su, su arquitectura. Lo segundo que voy a hacer, ahí, si triunfamos, es mejorar las estaciones de suste, Que no se olvide que la población de la ciudad es una población mayor. Sí, totalmente. Es una población muy adulta. Porque, sí, sí, la gente se cae de los andenes, ¿eh? Bueno, ahí viene el tema. Nosotros pensamos... Te digo que en la ciudad de Buenos Aires hay escaleras para subir mecánicas, no hay para bajar. Uh -huh. Porque está pensada en una ciudad para jóvenes y esta no es una ciudad joven. Nosotros tenemos que hacer escaleras mecánicas para bajar y para subir. Tercero, tenemos que mejorar la señalización del sur. Si mejoramos la señalización vamos a poder mandar más formaciones. Si mejoramos el parque móvil, vamos a poder mandar un, una formación cada dos minutos, un poquito uh -huh. menos cada dos minutos, si hacemos eso más que duplicamos la cantidad de servicios sin subir las inversiones, mucho uh -huh. yo no tengo plata para invertir uh -huh. a lo loco acá uh -huh. o sea, a mí me gustaría hacer más cosas pero yo tengo que ser cuidadoso en claro, no se puede gastar lo que uno no bueno hay una cosa que sí voy a hacer que va a ser concesionar todas las plazas de la ciudad para que haya Playas subterráneas y voy a tratar de, de hacer, sé que es un número muy ambicioso, cerca de 3 millones de metros parados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que no se use el espacio público para uh -huh. Yo he propuesto también en la misma línea que el software, todo lo que yo propongo, tiene un, un común denominador, un software igual, o sea, cómo desoldar los cuellos botella. Entonces, lo que queremos hacer es que donde corran colectivos no se pueda estacionar a ambos lados de la, de la calle. Uh -huh. Si usted hace eso, podemos acelerar fuertemente la velocidad de los colectivos y si aceleramos la velocidad de los colectivos, con los mismos colectivos podemos dar dos vueltas más. Es decir, aumentamos a lo mejor el servicio 25%. Uh -huh. Es decir, si plata, porque usted hacer cosas con plata es fácil. Yo no la tengo la plata. El país es pobre y no. Nosotros, como muchos, yo he estado mirando ese presupuesto de arriba para abajo. Yo creo que es muy difícil que pueda meter más que 200 millones de inversión por año. Con eso tengo que poder hacer esa obras, pero por concesión puedo hacerte. Usted se imagina lo que va a ser el movimiento de la ciudad de Buenos Aires que 2 millones y medio, 3 millones de metros de estacionamiento, lo que va a mejorar la seguridad, lo que va a bajar los robos, claro. lo que va a bajar claro. eh, los trapitos, todas esas porquerías sí. que tenemos en la ciudad. Y, y son escalones de una escalera, ¿no? Porque para mí, primero hay que hacer todo eso, y una vez que está hecho todo eso que usted dice, se hace la bicicenda. Acá se hizo al revés. Sí, yo ahí <risa> digo, en todas las ciudades del mundo moderno, usan la bicicleta yo lo que sí creo lo dije una vez es que avanzamos en la infraestructura de bicicleta como si estuviéramos en la cultura de la bicicleta o sea y tenemos ahí exceso de capacidad o sea fuimos más rápido con la infraestructura que con el uso la educación, y al ¿no? revés sí. en el subte fuimos al revés o sea tenemos más congestión y menos infraestructura uh -huh. y mi idea es yo creo que a largo plazo, a mí me encantaría que la ciudad fuera como Washington, la gente va a 20 kilómetros en bicicleta en Washington. Eso sería extraordinario. Pero yo digo, tengamos la, el equilibrio de saber que las cosas tienen que hacer par y paso. Usted no puede llenar todo hasta que la gente se acostumbre. Los jóvenes se están acostumbrando, pero eso es un proceso que, que yo eh, apoyo. Pero tiene que haber, eh, a ver, como un timing de inversión, de parejo. Usted no me puede dejar de hacer los estacionamientos, el suple, los corredores eh, al fin de las, de las, de las terminales del suple. Ahí usted tiene que o con un metro bus o con un metro como el que hay en la Plaza Virreyes. O sea el subte es muy caro de construir por sí, eso tenés sí. cuidado de no prometer cosas que no Sí, ese, que es no algo que hemos, que hemos venido escuchando mucho tiempo no. Este, la construcción de varios subtes que todavía estamos esperando yo recuerdo a mi papá que murió con 96 años estaba esperando eh, un subte que lo anunciaron hace 60 que iba a llegar no, este, hola, a Villaluro sí, no, por eso, este, por lo, eso esperando. lo que yo le digo lo que yo le digo no es verso esto no está hecho por un perseverante, uh -huh. está hecho por alguien que mira los números presupuestarios, sabe exacto cuánto va a invertir, conoce la ciudad como pocas personas la conocen, conoce el presupuesto uh -huh. como pocas personas la conocen, Ahora... tiene la vocación de hacer un cambio grande en la ciudad. Uh -huh. o sea, yo no creo que el statu quo esté bien, yo creo que la ciudad necesita una gran reforma. Y si la gente cree que necesitamos una buena reforma... Ahí la, la oportunidad de votarme. No me voten para el a cubo, eso yo no estoy de acuerdo. Está muy bien. Ahora, eh, Ricardo, lo meto un poquito más en la movida nacional. Nosotros como ciudadanos que estamos viendo la oferta electoral y nos metemos en la oferta de la centro-derecha, o, o llamémosle como, como queramos llamarla, ¿no? la, la, la, la oferta de lo que es oposición al, a frente de todos, eh, lo que no es ginerismo, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si eso incluirá el peronismo tradicional, pero en principio... Hay una que... parte de ellos que está enfrentada uh -huh. y, y es bueno que lo esté. Tal cual, tal cual. Digo yo, eh, la, la oferta política a los ciudadanos comunes todavía está sin resolver, todavía tenemos este, un montón de dudas a partir de los, de los apellidos que están dando vuelta, ¿no? Eh, y, y la verdad, eh, nos sentimos, digo yo, no, esto es algo personal, nos sentimos un tanto solos en, en medio de la discordia de las internas que me parece a mí que hacen más ruido que beneficio. ¿Cómo, cómo lo ve usted? Sí, yo creo que es cierto que ha habido un excesiva tratamiento mm los temas de candidatura antes de tiempo. Yo es público y notorio, yo, lo digo con orgullo y con, y, con, y, con, y, con, y con gran alegría estoy apoyando a la doctora Patricia Burrich. Uh -huh. Yo creo que ella tiene el coraje, la convicción de que el país necesita una gran reforma, no solo en la ciudad, en todo el país. Y estoy seguro que ella tiene los atributos de, de valor, porque esas reformas van a ser la, el estatus quo tiene una fuerza enorme en la mm. Argentina el capitalismo de amigos, los choreos, los kioscos acá hay kioscos, hijo, digamos, curro para todo el mundo eh, totalmente. limpiar eso va a ser un trabajo y eso usted tiene una fuerte convicción ella la tiene, yo la tengo y es por eso que la apoyo y sí. creo que va a tener claro. eh, un respaldo y de verdad Ricardo, eh, que los recursos económicos que tengo yo y que tiene ella son mucho mejores que los adversarios. Ricardo, es verdad, pero eh, sí. yo confío que el voto popular dé vuelta. Eh, le hago la última porque sé que tiene una mañana complicada y le agradezco la, la charla. Vamos a, a ponernos en el lugar que ganó, ganó eh, Patricia, ¿no? Ya está, está. Justamente usted dice tenemos la convicción de terminar con los curros, ¿no? Uno de los grandes curros que tenemos son los, los este, líderes de las organizaciones sociales que viven y fomentan la pobreza. Cuando ustedes empiecen a, a, a terminar con los curros, le van a pudrir la calle, ya se lo dijo Aníbal Fernández, sí. van a reprimir y ahí va a haber sangre. O sea, ¿cómo se trabaja cuando aquellos que viven del curro empiecen a tirar piedras y a pudrirla para que no se terminen los curros? Se necesita firmeza, pero ¿cómo se hace ese camino? A tres puntos, vamos a desintermediar los planes, todo lo que haya que hacer de ayuda social no va a estar canalizado por estas organizaciones uh -huh. en segundo lugar vamos a gestar un sistema que utilice los recursos de promoción social para que la gente trabaje no para que no trabaje, o sea lo que nosotros vamos a promover es el empleo y queremos que nos juzguen por nuestra actitud para que crear empleo. Uh -huh. Tercero, nosotros creemos en la Constitución y en lo que establece la Constitución, que es el monopolio de la violencia en el Estado legítimo de derecho. No vamos a tolerar, y nadie se atreva a hacerlo, acciones sediciosas o subversivas. No los va a haber y si las hay, serán reprimidas con la energía, la firmeza y la contundencia que sea necesario. Ricardo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Abrazo gracias. enorme. Hasta luego. Ricardo López Murphy, ¿eh? ahí lo tenemos. En camino... es estar de acuerdo no, pero el tipo no, no, tiene no, sus ideas claras. Bueno, ¿no? Es lo que yo digo.